hoy vamos a jugar a un juego que como veis se llama content en el que tenemos que investigar no sabemos por qué una casa y de noche pues bueno vamos a ver la verdad que hay que tener valor para estas cosas bueno, en principio encontramos aquí el coche Donde supongo que hemos venido Y aquí está la casa Como vemos se oye viento de fondo Y están cayendo las hojas Aquí está la casa A ver qué encontramos Se oyen las maderas conforme andamos Y la puerta está cerrada Pero, me pregunto ¿Por qué narices tenemos que ir de noche a investigar content, según he visto de traductor, es alguien que hace un desacato o alguien que desobedece mira, la llave ha sido topar a ver si la podemos coger Sí, ¿podremos coger alguna herramienta más? no bueno, parece que es un poco intuitivo, son juegos cortos, gratuitos que se puede donar y los gráficos son una pasada a ver me imagino que esto va por aquí anda pues sí entramos a la mansión y esto está más oscuro que el sobaco de una cucaracha aquí vemos un teléfono una foto de una mujer de los años 20, pero por lo menos de los años 20, pero del siglo pasado y vamos a ver qué pasa una puerta uy, uy, qué oscuro está esto aquí que hay una escalera a ver anda que la cocina, mira los platos anda, este no conoce el firey que haya vivido aquí y el, Fre el frederico <risas> el frigorífico el plato Uf, el ambiente es tétrico ¿eh? la puerta no se puede abrir por favor ya esto esto inquieta se ha cerrado una puerta ¿Qué es? Es un cuadro antiguo. Se ha cerrado la puerta. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ver. Voy a intentar abrir esto otra vez. Nada. Para acá. ¿Qué hay? Otra puerta. No se puede abrir. Hay cosas por los suelos. Hay cables. Cables de electricidad una puerta ostras que baño Dios, faltan los azulejos falta todo qué podemos hacer aquí a ver salir salir porque ya esas fotos antiguas intentamos ir para arriba ¿eh? hemos intentado ir para arriba y se... Sí, que se ha encendido la luz y se oye cosas pero ay madre mía ¿por qué se ha puesto rojo esto? ostras es para interactuar supongo que es un generador hay alfombras hay de todo pero no no, no puedo interactuar con nada aquí nada. bueno vamos a investigar ahora que hay luz en la cocina ahora sí podemos abrir la puerta ostras hay un salón un salón con cinta vhs y el canal 3 podremos hacer algo aquí hay un reloj de fondo, no sé qué hacer. la pila de cinta. Ostras. no hubo Absurdo, Jet, Him. Aster. Buah. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay dos caminos Ey, el teléfono un teléfono sonando espero que no se hable de Vodafone a ver. a ver aquí está el teléfono no se oye nada respiración voy a intentar uh, ahí se ven bichos a ver si puedo ir para arriba sí. y hay puertas ay Dios mío Dios mío que esto pone nervioso Estoy más nervioso que Pinocho en un incendio. La radio o se ha vuelto pues, loca y no entiendo nada. Se oyen pasos verdad. Arriba, a ver si podemos entrar. No entiendo lo que dice la radio, pero, pero porque aquí está como la foto de, ya, ¡Ah! no sé. Ahí se ha abierto la puerta. como... como ropa y una puerta cerrada se acaba de volver ahí la luz pero que se oye, que es cerrado que se oye una puerta están llamando a la puerta por favor. Se ha abierto la puerta sola. Se ha abierto la puerta sola. Vamos a ver. Seguimos. Seguimos, seguimos. A ver. Una cama. Ay, madre mía. Una cama. Y más fotos. Pero en la cama no podemos hacer nada. Y el teléfono tampoco la puerta eh, hemos salido otra vez al pasillo de la parte de arriba uff, ojo que más rato ojo que más rato para acá que hay estamos por el mismo sitio a ah, la radio la podemos coger pero ya no hace nada Puerta, nada, la otra puerta, nada, una escalera al desván, upa estamos en el desván y no sé qué pasa, pero antes se oyeron pasos, aquí hay otra foto, pero no se ve qué es, yo no sé qué es, parece como una especie de, de cura o santero o algo. A ver es que nos encontramos aquí. Está un pasadizo. Por favor. Uy, uy, uy. Una luz. ¡Ya! ¡Oh, Puta mujer. Está ahorcada. no está? Ya. Que viene, que viene. ¿Qué ha pasado? Ha pasado. No puedo moverme, si sí, me puedo mover. Y estoy en la calle. He salido a la calle. Vámonos al coche a ver. Por favor. Ah. Pues lo hemos finalizado. De lo que hemos encontrado. Una casa que ha pasado algo, hemos ido y resulta pues que hemos descubierto que ahí se había ahorcado una mujer pero no lo entiendo bien ¿qué puede ser? bueno voy a valorar el juego el juego tiene unos graficazos la verdad que el ambiente es buenísimo y, y le daría nota yo creo que le pondría un 8 un 8 sobre 10 porque lo único que he visto que falla es el final, no es que esté mal, sino que no sé que, que por qué tenemos que ir a la casa y, y ver que hay una mujer ahorcada y después aparecemos en la puerta, es lo único. Bueno, agradeceros que hayáis visto el vídeo y despedirme. Así que chao y hasta la próxima.